Y eh, no me voy a detener mucho en los bosses. Lo que sí tengo pensado es pasarme los cuatro juegos con, con la Claymore. O sea, lo primero que tengo que hacer es ir a buscar la Claymore. Eh, subirlas y de ahí empezar a hacer todos los bosses. Este boss obviamente yo no lo puedo hacer con la Claymore porque no, no tengo acceso a ella. pues la Claymore está un poquito más adelante. Oh, vamos, a estar regio, ¿eh? No tomé el escudo porque... No es muy bueno para hacer parry Y de hecho el mejor parry es... La mano Ah, kill Las skills El que tiene mejor... Rem, rem, rem, rate? No sé cómo se dice Pero para, para hacer los parry La mano de nuevo es lo mejor y para adentro. Mi intención es llegar a Norlondo, tener la vasija y ahí para el siguiente... para el siguiente directo seguramente eh, seguir avanzando. Pretendo pasármelo en no más de tres directos. Se supone que no debería costarme tanto. Si voy modo Speedrun, va a estar bastante easy. Va a estar complicated. Pues lo voy a intentar. Nos vamos a sentar. Mm. Bueno, primero lo primero: Caballero Negro. A ver, mira este caballero negro. Obviamente, la única forma que tengo que hacerlo es a parry. Tengo que subir. Eh, 93, casi lo mismo. ¿eh? A ver, Siempre la bien. misma cantidad de XP con la. Oh, que poquito daño con la, con la Claymore. tiene dos hits estoy muertísimo ya esto va a ser un trabajo de chinos la idea es no morir la idea es no morir Complicadísimo, A ver. Ya, Tranquilito, tranquilito. Concentración. Que le bajo muy poquito. Dios mío. no Yo voy. Me gustaría hacerle un crítico. A ver... A ver, a ver, a ver... A ver... Tíralo, tíralo para abajo, porfa... No, pero es que voy a estar muriendo así todo el rato... Pero, es que... Casi nunca tira ese de frente, bro. Eh, mira, y ahora, ahora lo va a estar spameando ¿De qué pasa corriendo, ah? Eh? entonces no me voy a ir ¿Por dónde está Hubble? Porque... Hubble es peor Un hilito No, mira Ni siquiera puedo con los lagartitos Se me acaba la estamina Ya mira, todos estos bichos me lo voy a hacer Cuando tenga la claymore en mis manos Me voy para el santuario, desde el santuario me vengo por acá. A ver, primero. a ah, primero este. Ojo, le hice el parry, pero me. Ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo. Claro, pues yo me hago toda esta ruta en NG Plus, pero en NG Plus yo ya voy me leveleado. Claro, pues de todos estos bichos le hago parry, me los conchoteo me lo, me lo, me de una. No, es que este bicho tengo que matarlo. Pero. Es decir, el daño que le hago. Va a tener que matar a cosquillitas Bien ¿Yeah? Creo que lo tengo, eh ¿Qué esto de querer pa pasármelo a Parry? Escucha que con la Claymore sería otra cosita, bogayo No, No, no, no, no, no, no Ya, este no responde a más, así que... A ver si me puedo hacer todo lo esperan que yo quiera. no el gil de arriba. Voy a tener que matarlo. Se está preparando para hacer parry. Buenísimo. Encerró. Creo que es distinto jugar en eje plus que jugar una partida desde cero. Creo que es bastante diferente. Ya si ¿sí se quedó un parry. No saque la manito, le pego. Saca la manito, saca la mano, ahí está. Nice. Manito. Revente. No quiero que me encierre de nuevo. 20. gente. Ah, estando con el escueto. Si forme un poquito. Bueno lo bufea oh, reconoce que estoy bajo nivel. ¿What? Ahí lo bufeo oh, pues casi que le doy la espalda? ¡Vamos oh, a salir, Yeah. Siguiente Uy, escudito yeah. A ver. nice La vida completa es la típica Que no se caiga que no se caiga ¿Dónde, Es que si se cae se me junta con los bichos que están abajo <ríe> cómo corre por esta mina no ¡Oh! Ahora sí, ahora sí Ahora sí, vos perrito Voy a buscar lo que está acá abajo Aquí queda un huesito de regreso Sí, huesito de regreso A subir de nivel Voy a subir de nivel y voy a Voy a pelear con esos bichos Con un poquito más nivel Creo que me pedía fuerza de destreza yo me imagino que a ese, a ese momento yo voy a, voy a tener la... La alma suficiente como para subir a un puntito Nice La siguiente ¿Cuál es que cierra la puerta? Que lo único que me interesa matar aquí... ¡Este! Perfecto, perfecto Ya, teniendo esto abierto... Nice siguiente lo vamos a ver. Y sí. Ya me equipo esto. Bien. Y lo tiramos el tiro porque vamos a matar a este bichito. Lo que quiera, ¿cierto? Perfecto. Porque aquí va a flecha nomás ahora Mira el desgraciado de abajo ya, ya suficiente no No se quemó Nice Mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, Se lo mierda, una. Oh. mierda, ¿Qué ando estos? No tengo el... aquí voy a tener que correr. Si, me demoro mucho me Voy a morir de todas formas, así que... Perfecto, me queda una Yo puedo sentir la Claymore No, no, creo que llegue, no, no creo que llegue arriba, no Tira la patada Baja Ahí te tienes que sentar, guacho Nice, siéntate, siéntate Bien, bien, bien, bien, alcanzo, alcanzo Ahora, ahora Subir un nivelcito Y de esto para estar seguro Es que no me acuerdo que si pedía 16 de... De fuerza o destreza para llevarlo al toque. Sí, toque. Ya, primero, segundo, ahora no, el otro, el otro. ¿A dónde quería ir guachito? La intención es pasarme el juego con esta espada. Perfecto. Camina. Creo que no lo. 173. Primer boss. Voy a. Voy a subirla con un par de fragmentos que tengo. De Titanite Y de ahí cuando respawnes es que yo voy a morir, porque lo más probable es que muera con estos tantos bichos que hay aquí. Ya, perfecto. Usar o estos dos armas, ¿no? Lo mato de una, bien. Sin necesidad de ser crítico. yo me cerró la puerta este heal. que de uno Se estabilice y todo no mejor mejor mejor primero lo primero primero lo primero Con la claymore, voy a dejar abiertito esto. Primer boss, boss, boss. Primer boss con la claymore. Espérate, voy a hacer este bicho. Vamos a hacer esto: los fustones primero, para que no molesten en la batalla. Ya, tan apurado no voy, así que no voy a usar la resina, así que. Podría ir humano, ¿eh? ¡Oh! La cagué. Vamos a pasar a alargar un poquito nomás. Como, como estaba acostumbrado a Elden Ring, pensé que le podía hacer un crítico. Ven, ven, ven. Voy a intentar ver si lo puedo votar. lo boté! uh ¡Oh, lo boté ¡Oh, no que lo había podido botar! Nice. Porque cuesta por el set de movimiento, de repente no hace lo que uno espera. Los caballeros negros. O sea, me comprometí al tiro a los caballeros negros. ¿Ok? Es que los caballeros negros sueltan fragmentos de titanita, o sea, trozo de titanita. 150. hoy oh, también son como 5, creo que son 5 críticos. Mejorarle al tiro. Tres. Son cuatro, no cinco. Tres. Son cuatro, Parry. No cinco. Ay, no, me lo estás comiendo todo el rato. ¿no? Aunque sea el parry, uh -huh. Bien, se supone que son cuatro. ¿Tres? Mira por un poquito, son. Oh, mira. Un trocito más. Ya ven. Creo que me mata de una, si es que tengo esta vida. ¿eh? Así que, cuidado. No, dispara, dispara, dispara, bien, 74. y cuatro, igual podría hacerlo después, ah. ¿eh? 74. Creo que esta es la última. Nice. lo pongo al tiro. Voy por el otro hill Ahora sí, guacho. Así puedo jugar contigo. mejorar mi esto, ¡Vamos! ¿eh? Mm. Oh. El último, el último. Mm -hmm. Vamos. La última, esta es la última, Lucha. pegadísimo, hermano. pegadísimo, no, ya me siento bien. Voy eh, a estas dos armas, A ver si me da para pa subir el arma Ya, y antes de hacer la gárgola Voy a hacer el caballero Y subir mi astus Reforzar arma, obviamente la Claymore Y a más dos ¡No me toques! Oh. Sin el crítico no le hago nada Concentración nomás, concentración Concentración. Vamos, vamos. Vamos. Let's go. ¿Viste? Y no me dio un trozo de... Esto sí que es... Voy a de puro gusto y lo voy a reforzar a lo que más pueda, que son más 3 y más 4, más 5. Eh, necesito 2 más. Sí. Algo me está faltando ahí ¿Es estoy que uso una humanidad Entonces si ¿sí vivo alguna hoguerita Ahí lo presioné a usar el çet. Bien bien bien. Ak. Tú me apelaron mele. No me mal. No Tienes que tirar el rayo, cabrón. Perfecto. ¿Pero el primero? 122. 122.